Es preciso iniciar con el acto de reconocimiento que se estuvo llevando a cabo a primeras horas de la mañana del día de hoy, precisamente en el corazón de la capital de Santo Domingo, en el Distrito Nacional. El conocido Parque Colón por todos nosotros, que está a la conclusión de la calle El Conde, fue el escenario precisamente en el extremo derecho de la Catedral de Santo Domingo, donde la Organización Mundial del Turismo estuvo reconociendo a República Dominicana como el país número uno en la recuperación del turismo. Precisamente, el modelo del turismo dominicano destaca por los logros y exitosos de recuperación que tuvo la industria, alcanzando cifras récord luego de este proceso. Señores, estamos hablando... ...que la Organización Mundial del Turismo por primera vez reconoce a República Dominicana por la recuperación precisamente de este sector. Estamos hablando que República Dominicana como el país número uno en el mundo en la recuperación del turismo. por los Sacabí, precisamente secretario general de la Organización Mundial del Turismo, resaltó lo que es el modelo del turismo dominicano. Mire destacando lo que son los logros ante la exitosa recuperación de la industria, alcanzando cifras récord, precisamente lograda por el turismo en República Dominicana. Este reconocimiento fue recibido precisamente por el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Turismo, David Collado, el presidente Abinader, indicó, mire que asumimos lo que es el compromiso de la recuperación del turismo, reconociendo la vital importancia que tiene como fuente de empleo y desarrollo de la economía de la nación. Yo creo que precisamente ese reconocimiento los dominicanos tenemos que compartirlo, señor. Tenemos que compartirlo y sentirnos todos a gusto ante lo que fue este reconocimiento que se le hizo a la República Dominicana en el día de hoy. Señores, por primera vez en la historia de nuestro país se lleva a cabo este reconocimiento por la Organización Mundial del Turismo. Pero también allí el ministro de Turismo, David Collado, atribuyó lo que es el éxito de la recuperación a la decisión política del presidente Abinader y a los pilares de la innovación, precisamente el emprendimiento, educación y nuevos destinos, que, que son la base para el esfuerzo mancomunado entre el sector público y el sector privado. De manera conjunta, velar por la garantía y el protocolo sanitario para garantizar un turismo seguro, señores. Como bien decían, desde el Gabinete de Turismo se estuvo llevando a cabo esta aldova tarea que en el día de hoy fue reconocida por la Organización Mundial del Turismo, otorgándole reconocimiento por primera vez a República Dominicana como el país número uno en la recuperación del turismo luego de esta pandemia. Merecido reconocimiento y enhorabuena, alegría para todos los dominicanos.